Bueno, estamos en vacaciones de invierno y los padres empiezan a pensar qué hacer con los chicos. Hay un programa sí, no que, claro, sí. hay un programa que está buenísimo para hacer, que es ir, por ejemplo, a Temaiken. Por qué está buenísimo, porque además de los chicos distraerse, ver a los animales, aprenden y muchísimo. Porque además hay muchas novedades en este momento. Recordemos que la institución trabaja para proteger a la naturaleza, educar, investigar y conservar a las especies y ecosistemas. Y las nuevas atracciones tienen que ver, por ejemplo, con un acuario en el bioparque, en donde tienen una pileta touch para que los chicos puedan entrar de alguna forma en contacto con los animales marinos. También hay novedades que tienen que ver con la señalización, la iluminación y hasta concluir en el flamante centro de exploración acuática. Así que está buenísimo para ir a ver de qué se trata. ¿Vas a ir con tus hijas? Sí, ¿te por supuesto, ¿Hace poquito sí. la llevaste? No. Eh, no eh habían invitado, pero no pudí, pero ahora sí, porque ahora aman los animales. Alexis, y Lara y la Eva familia. fueron, fueron, sí. los invitaron, eh, fueron cuando inauguraron el bioparque el, el acuario del bioparque y volvieron fascinadas, eh, sí. realmente les encantó. Sí. Bueno, estaremos ahí en Temayquén, eh, siempre la gente de Temayquén nos invita y ahora que estamos en vacaciones de invierno, vamos a ir a, a disfrutarlo. Bueno, bueno, debemos hacer la pausa y tras el corte...